Tras la segunda vuelta, vamos en diagonal a cubrir la parte posterior del talón y volvemos a subir en diagonal. Aquí tapamos maleolos. Bajamos en diagonal para cubrir la base del talón, volvemos a subir en diagonal. Seguimos en diagonal y subimos buscando pasar por encima de los maleolos. A partir de aquí, cubrimos la pierna. Subimos y bajamos en diagonal haciendo una espiga. Debemos cubrir solo la mitad de la venda anterior. Es necesario acariciar cada vuelta para dejarla firme. Hay que asegurar la venda con esparadrapo, es necesario comprobar que esté bien. Al ser en espiga llevamos 4 capas. Ahora con la venda de 10 centímetros, realizamos lo mismo de nuevo.